Estás hablando de mucho más de la mitad del Estado. ¿Quiénes componen el Estado en las ejecuciones presupuestarias, en los trabajos operativos del gobierno, aparte del presidente de la República? Bueno, los ministros, todo el tren gubernamental, pero cuando vemos a un senador del nivel de Franklin Romero emitir declaraciones tan contundentes, tan fuertes, es porque la situación es sumamente grave y francamente se está en un estado de desesperación. Y esto tiene que ver de una forma u otra también con los plantones y la falta de ejecuciones por parte de los ministros en esta provincia de Duarte. Desde hace meses se le ha estado prometiendo la construcción de obras en la provincia exigidas por los movimientos populares. Las autoridades de la provincia se han reunido con los movimientos y le han quedado mal o los ministros tienen una negativa con esta provincia de Duarte, o no se quiere colaborar con la provincia, o hay una mano negra detrás que quiere que las autoridades de la provincia de Duarte queden mal. Escuchemos a nuestro senador Franklin Romero.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 Romero, visiblemente indignado y molesto porque su gobierno no le responde, su gobierno no le responde, se burla de él y lo hace quedar mal, los ministros de este gobierno le hacen quedar mal y además los ministros de acuerdo al senador Franklin Romero Contada le sacan la lengua al presidente porque le prometen una cosa al presidente y por la espalda le sacan la lengua. Por ejemplo, como esto que vemos aquí. Una lengua le están sacando al presidente. Justamente lo que dice el senador Franklin Romero. Se burlan del jefe del Estado, le prometen que van a resolver problemáticas en las provincias, en las comunidades, y le hacen caso omiso. Y cuando él voltea la espalda, como lo establece nuestro senador Franklin Romero, los ministros se burlan de él y no le cumplen. Y por eso en esta provincia Duarte se le ha quedado tan mal a los movimientos populares y a las comunidades. Reivindicaciones que tienen años, décadas, y que en la campaña electoral se hizo el compromiso de resolverlas porque hablamos del cambio, de lo diferente y ahora hemos caído en lo peor porque ahora no solamente no se hace nada como en la gestión pasada sino que ahora también se burlan de las comunidades, se burlan de los movimientos populares y no cumplen con nada. Y le sacan la lengua al presidente, como lo dice el senador. Los ministros le quedan mal presidente Luis Abinader y le sacan la lengua por detrás. No lo dije yo. No lo dije yo. Lo dijo el senador Franklin Romero, senador, por esta hermosa y querida provincia Duarte, amigas y amigos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿están ustedes de acuerdo con Franklin Romero? El 80% de los ministros del país de este gobierno no resuelven nada Estamos hablando de los ministros, estamos hablando de casi el gobierno completo. Este gobierno...